Eguer dion, guztioi. Mila esker berriozarko ehatxe bilduren izenean, hemen egoteagatik, ikerren orkespen honetan. Mila esker bereziki, alkate izan nahi urte hauetan, nidekin egon zareltetelako beti. Agur, berezi bat itxuli nahi dizuet, alkate lanautsiko nuela iragarri nuen egunetik, zuen aldetik jaso ditudan esker honeko agur guztiengatik. Hace cuatro legislaturas, se dice pronto. Berriozar inició una nueva etapa como pueblo de la mano de un cambio en este ayuntamiento. Pasamos del sectarismo al trabajo por toda la ciudadanía, del oscurantismo a la transparencia en la gestión, de la negación ante cualquier petición vecinal a la participación y al trabajo en común. Recuperamos también nuestra identidad Euskaldún, y el respeto a nuestra lengua. La preferencia por las personas más necesitadas, sin dejar a nadie de lado, haciendo un pueblo en el que nos sentimos parte todos y todas, los que nos habían votado y los que no. Ese ha sido el estilo y la identidad de H. Bildu durante estos 16 años. Ese estilo ha cuajado en Berriozar. A mí me ha tocado liderarlo durante 8 años. Ocho años intensos, especiales, increíbles. Probablemente los ocho años más difíciles de mi vida, pero también los más gratificantes. Hoy siento muy cerca a todas las personas que me han apoyado y que en estos últimos días me han dado las gracias. Es que ricasco suey, biots Cuando empecé en el ayuntamiento no tenía ni idea de lo que suponía la gestión municipal. Me sentía inseguro. Incluso mucha gente de Berriozar apenas me conocía. Y no confiaban en mí. Todo eso lo he superado gracias al apoyo del equipo de H Bildu, porque aunque el alcalde es el líder, en realidad el verdadero protagonista de la gestión es el movimiento político que hay detrás de él. Hoy quiero presentaros a Iker María Azcurrena. La mayoría de las personas aquí presentes le conocéis. Es joven, euskaldún, deportista, comprometido con su pueblo. Pero es posible que haya quien crea que no tiene experiencia, que es demasiado joven, que no es muy conocido. Todo eso es verdad, pero os puedo decir que también yo estuve así y aprendí gracias al apoyo de mi grupo político y de este pueblo. Por eso hoy quiero pediros lo mismo para Iker. EH Bildu de Berriozar va a comenzar un nuevo ciclo. Mantenemos el mismo espíritu que hace 16 años, pero las personas cambian, los líderes cambian. Iker es un joven que rebosa ilusión y ganas de trabajar por Berriozar, que responde a los principios de EH Bildu y que, si le damos una oportunidad, va a enriquecer nuestro proyecto municipal. ¡Aupa, Iker, Gora Berriozar! Output transcript: Oerdio en gustioi. Leni que tabein, esquerra que nire y babesa eman diosu en gustioi. Compromisu político berriba da ni echaco. Ilusios etagogo sonar tu taco, compromisu ere, Sanere badan da ni echaco, ni ordezkatzea. ría, berrios arcoerria, laguntzarekin, Si urnago, suelagunta de quin, urrengo udal autoscundiak, ira basico tubula. retic en asteetan, autagaitza sendo bat prestatzen hasiko gara, zerrenda berritu, plurala eta experimentatu batekin. Erronka handia da guretzako, eta berriozarko herriarekin dugun erantzunkizuna ikaragarria. EH Bildu datozen udalautezkundeak irabazteko, eta Nafarroa amaian emaitza historikoak lortzeko aurkezten da. Eta horregatik, gartik aurrera asiko gara lanean. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han apoyado en este nuevo proyecto. Es un compromiso político nuevo para mí, un compromiso político que acepto con muchas ganas y muchísima ilusión, ya que es un honor representar a mi pueblo, a Berriozar. Estoy seguro que con vuestra ayuda vamos a ganar las próximas elecciones municipales. Pero queda mucho trabajo por delante. Vamos a empezar a preparar una candidatura potente, una candidatura renovada, con una lista renovada, plural y experimentada. Es un desafío grande y el compromiso que tenemos con el pueblo de Berriozar, enorme. Pero bueno, con vuestra ayuda vamos a ganar las próximas elecciones municipales y vamos a, a obtener unos resultados históricos en Nafarroa. Por eso vamos a empezar desde hoy mismo, manos a la obra. en la taco. programa parte hartzera gonbidatzen zaizutet. Proceso parte hartzaile bat izango da eta zuen ekarpena behar beharrezkoak izango dira. Herri jasangarriago bat eta bizigarriago bat eraikitzeko erronkan ausnarketak ideiak eta zuen proposamenak partikatuko ditugu. Os invito a formar parte del, pro, del, pro, del programa de los próximos cuatro años. Va a ser un proceso participativo en el que vuestras aportaciones van a ser indispensables. Vamos a compartir ideas, reflexiones y propuestas para construir un Berriozar más sostenible y habitable. Haremos propuestas para una necesaria transición ecológica, el cuidado de nuestros mayores, la defensa por los derechos de las mujeres, el refortalecimiento de servicios públicos, por el euskera, por el tejido cultural, por la estructura deportiva, por el movimiento asociativo juvenil y por el derecho a una educación y sanidad públicas y de calidad. En definitiva, para construir un Berriozar activo, comprometido y agradable donde vivir. <tos> Guillermo Ari interest en y de ella esta propuesta comprometido taco soberanista gará goisean jaikit senden Erri Languille batekoak guisarte gatazketan, gatazketan parte hartzen duena. Errisumea da Berriozar, et baina eta biozgabeko ekonomia sistema baten erasoa jasaten du, gure bizilagunak lan precarietatera eta gehiagitan pobreza ekonomikora zigortuz. EH Bildu Berriozartar languillon, Interesen Alde Egiteko Bermea da. Somos La Izquierda Soberanista, con propuestas e ideas que interesan a la mayoría.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 Vaya Surnais, su en lagunta de Kin, etanir y lucio de Kin, lortuco du gola. Videan con berriosar euneco, eunean. Gora berriosar, gora eH bildu. <tifo> <tifo> Ay, calla. Es que que recasco a Iker, mucho ánimo y creo que este va a ser el partido más difícil que, vas, que has tenido en tu, en tu vida. Pero bueno, estaremos todos y todas para, para apoyarte. Bueno, y ahora presentamos aquí en Berriozar, el pueblo de Berriozar quiere presentar a Laura Aznal, que va a ser la candidata de H. Bildu Nafarroa y que estamos convencidas de que vamos a conseguir los mejores resultados, unos resultados históricos también en Nafarroa. Opa, Laura. Es que ricasco, es que ricasco Raúl. Milla milla es benetan con vida penarengatik en eh, da benetan, ore a un día en gaur ego te berriozarren. Oso egun berecia berezia delako eta bueno. Eh, Gauza asko esan daiteke Berriozarrez. gauza asko, baina nik uste dut Euskal Herria bilduk, bai kalean bai instituzioetan egiten duen lanaren, gobernatzeko moduaren heredua da zalantzarik gabe Berriozar. Bueno, eh, años de trayectoria gobernando aquí en Berriozar a la vista está que es uno de los mejores modelos de la forma que tiene Euskal Herria Bildu de gobernar. Porque aquí, también, también aquí, en Berriozar, hemos sido capaces de alcanzar acuerdos entre diferentes. Hemos sido capaces de acordar, de pactar, para eh, poder crear alternativas a la derecha más rancia y dejarla de un lado. Aquí en Berriozar ha quedado muy claro que las prioridades son las personas, ...y que siempre se ha gobernado por todos y todas los Berriozartarras... ...independientemente a que hayan nacido aquí, en Berriozar... ...o hayan venido de otros lugares... ...porque se han llevado a cabo políticas centradas en las personas... ...en dar solución a los problemas de las personas... ...siempre con políticas multiculturales, diversas, inclusivas... ...y eso sí, siempre defendiendo, protegiendo, cuidando nuestro idioma, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres frente a todas esas políticas de confrontación que muchas veces eh, lo que han pretendido es dar la espalda a una realidad que es que la mayoría social de Berriozar quiere que Euskal Herria Bildu gobierne y quiere que Euskal Herria Bildu gestione también en este ayuntamiento. Porque ayer vimos las fotos de la conferencia municipalista en Donostia y quedó bien claro que somos la primera fuerza municipal y vamos a seguir siéndolo. Y en este sentido quiero especialmente agradecer a Millasker Raúl, Millasker egindako lana guztiarengatik eta gobernu talde osoari egin du zuen lanarengatik azken urteotan benetan eredugarria delako benetan. Eta orain. <tos> eta orain badituugu Kriston eh, erronkak aurretik. Tenemos muchos retos por delante en Nafarroa y también en Berriozar. Tenemos retos importantísimos como dar respuesta a las soluciones en el ámbito de los cuidados. Y aquí también en Berriozar se han llevado a cabo políticas ejemplares como eh, la creación de la ludoteca y del centro de día. Tenemos retos muy importantes para poner en el centro las necesidades de todas las personas jóvenes. Una juventud que no se resigna. Una juventud que no quiere, no quiere tener ese escenario gris que le pintan de desesperanza. Una juventud que quiere luchar por cambiar la realidad, que quiere luchar por conseguir un futuro mejor. eta zentzu honetan, eh nik uste dut gure alkategaia Iker mariezkurrena, urrengo eh, herri honetako alkatea adibide orena da. Adibide honena, esan bezala la juventud no se va a resignar, no lo va a hacer. Eta gainera, eh, gazteria gure esker ona eta babez osoa Merezi duzue. Eta ez izan zalantzarik elkarrekin borrokatuko dugula enplegu e, duina e, lortzeko. Etxe bizitzaren eskubidearen alde. Lan baldintzak duinak lortzeko. Aizialdiaz eta gure kulturaz gozatzeko. Eta bizi proiektu duin bat, bai individualki, colectivo kolektiboki, sortzeko. Esan bezala, gauza asko egiteko, irabasteragoaz, hemen berriozarren ere, gure babes osoa, eta, bueno, en oso posgarria da benetan, iker bezalako gazte bat, urracha urrats ematea, eta alkatea izateko prest egotea, y su garria iruditzen zaito. Horregatik, abante Iker, avante Berriozar! Mi esker, Laura, bukatzeko Bikontu. Egingo dugu argazki bat, ordun jendea pizkata horrerago. Eta gero, argazki, eta gero edukiko dugu Luntza. Saque que ánimo, venga.